Para el video, el tema de hoy es generics, tipos genéricos. Eh, los generics son elementos que se adaptan para realizar una misma funcionalidad, una misma tarea, con eh, una variedad de tipos de datos distintos. Una analogía de esto es el destornillador de cabezas intercambiables. Si ¿sí? selecciono cuál es el tornillo correcto, que voy a, la forma del tornillo que voy a querer sacar, si es eh, ranura, cruz o estrella, y una vez que inserto la cabeza, del, del, la cabeza en el mango del destornillador, el destornillador va a hacer exactamente la misma tarea siempre, que va a ser girar. ¿sí? Entonces se encastra el tornillo y gira y cumple su función. ¿Qué me permite esto? Bueno, tener un solo elemento destornillador que trabaje con la variedad de tipos de tornillos que existan. ¿sí? Un ejemplo muy concreto de las clases genéricas eh, que nosotros hemos estado usando es la, la list, que es esta clase ¿sí? que nosotros reemplazamos, ese valor t, en... Eh, por un, por un tipo que nosotros queremos crear la lista, ¿sí? para que esa lista sea, trabaje con un tipo de dato eh, específico.